Cletofílicas y cletofílicos del mundo, soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio número 5 de la versión podcast de Cletofilia, donde amamos lo que a ti te mueve. Y estoy nuevamente aquí de regreso con un episodio más, había, afortunadamente había tenido mucho trabajo, es como un ritmo del de consultor, ¿no? que puede haber muchos meses demasiado tranquilos, lo cual no es bueno y de repente uno, dos o tres meses súper saturados pero bueno, ya retomé el, el podcast que surgió durante esta cuarentena que todo el mundo está viviendo y precisamente este episodio va sobre la bicicleta en tiempos de COVID-19 y para ello hice un formato un poco diferente a lo que había compartido últimamente y ahora voy a compartir también entrevistas con personas que están coordinando o son parte de algunos de los proyectos que tienen que ver con bicicletas y cómo están ayudando a enfrentar esta pandemia en México. Entonces pues les dejo con esta producción y espero sea de su agrado y nos sigan, me sigan escuchando en próximos episodios. Vamos con episodio número 5, la bicicleta en tiempos de COVID-19. Nos tocó vivir una pandemia que alteró el ritmo normal de la vida moderna. Las ciudades se detuvieron forzadamente para no saturar los sistemas de salud y para salvar la vida de las personas. Un virus, el SARS-CoV-2, puso en evidencia el estado tan enfermo de nuestras ciudades. Y en lo que respecta a México, lugar desde el que emito este episodio, quedó al desnudo que nuestra población está muy enferma también. Justo en medio de esta distópica realidad, la bicicleta volvió a tener un papel importante, como lo mencionamos en nuestro episodio número 3, la bicicleta en las grandes catástrofes. La Organización Mundial de la Salud recomendó a finales de abril que los traslados necesarios, solo los que no se pueden cancelar, se hicieran en bicicleta o a pie, las formas más seguras de movernos para evitar los contagios y mantener el sistema inmune activo. Tras este anuncio y ante la constante saturación de los sistemas de transporte público, Bogotá y Berlín fueron de las primeras ciudades en instalar ciclovías temporales. Luego París, quien tiene uno de los planes más ambiciosos a nivel mundial para promover el uso de la bicicleta como modo de transporte, hizo lo propio. Los carriles que inicialmente se llamaron temporales, pero que en algunos casos se están transformando en la primera piedra para que sean permanentes, fueron una medida primordial en materia de movilidad para el regreso escalonado en Europa y para los viajes necesarios en América. Aunado a eso, la sociedad civil comenzó a trabajar para mejorar la situación urbana. Ejemplo de ello es el programa Recicletas, que impulsaron las organizaciones Bicitecas y Alcaldía de la Bicicleta de la Ciudad de México. Agustín Martínez, presidente de la Asociación Visitecas, nos platica sobre ello. Mira, nos eh, sorprendió mucho ver, constatar que en México surgió una discriminación y un maltrato violento hacia el personal de salud en sus trayectos, en, sus, en su movilidad. Amigas que trabajan, que son parte de las comunidades vistas, nos contaban en redes cómo no las subían al pecero, las agredían. Entonces eh, se nos ocurrió realizar un viejo sueño que era hacer bicicletas y viejas, digamos, darles nueva vida, dejarlas bien. Y en este, en este momento lo que pensamos fue regalarles. Pensamos que pues, podíamos convocar a que la gente donara y la gente pidiera. Pusimos en una página web un, un formulario y entonces así fueron llegando tanto donaciones como solicitudes, muchas más solicitudes que donaciones. Pues, digamos que en esta situación en México, en la que solo el 37% de los hogares en la zona metropolitana del Valle de México tienen bici, eh, y en un momento en el que estaba prohibido vender bicicletas, eh, se nos hizo bien importante poder regalar bicicletas. La, la cosa es que aquí pues, es el esfuerzo de mucha gente, eh, nosotros lanzamos la idea, pero pues se nos unió la cadencia. Ah, nos empezó a dar almuerzos para los mecánicos y nos inspiró y nos motivó mucho a, a echar a andar esta idea. O sea, como que nos dijo, es buena idea, tienes este, ganas, ahí te va una bici. Y bueno, nosotros mismos empezamos a donar bicis. O sea, nosotros, los, digamos, somos los primeros que empezamos a donar los bicitecas, teníamos ahí bici. Las dimos, gente empezó a darnos trabajo para arreglar las bicis. Mucha gente ya donó piezas, Yeti, la empresa nos está llevando, ayudando a ir por las bicis que dona la gente. La gente puede inscribirse y decir yo tengo dos bicis y Yeti va por ellas. Jofi México nos ha dado piezas, bicis, eh, pues ha sido eso como una magia de la alcaldía de la bicicleta, pues estamos con ellos haciendo esta iniciativa otros colectivos, la asamblea de la bicicleta. Eh, nos tardamos tanto en entregarlas que parecía que ya no las íbamos a entregar. Entonces, cuando les llamamos, este, se sorprenden así. Sí, no, me van a regalar una bicicleta. O sea, la primera respuesta es como de sorpresa y de incredulidad. Nadie cree que regalen nada. Luego, nos ha pasado que en cada entrega hemos ido perfeccionando el, el match de la bici con el personaje. Entonces, les preguntamos su altura, su recorrido y pensamos en una bici que sea adecuada para esa persona. Nos ha costado mucho trabajo, pero la satisfacción nos da muchísimo entusiasmo, nos, nos prende para seguir pues cambiando en, en, en situaciones tan complejas. ¿no? La verdad es que también es una situación en la que todos estamos enfrentados como a la muerte. Incluso estas personas también nos han venido a contar la situación que están viviendo en los hospitales, y nos pone pues siempre nerviosos. <risa> La mayoría, pues he visto que son enfermeras, doctores, este, muchas mujeres. Ahorita hemos también tocado porque nos han llegado bíceps eh, femeninas, hemos entregado a muchas mujeres. Ayer entregamos la número 43. Tenemos aproximadamente, todavía ahorita, ahorita tenemos como otras 20 por allí que podemos arreglar y entregar. Que la gente siga donando, siga participando, es importante. Entonces, es una invitación a la que la gente participe en lo que pueda. Otro esfuerzo que se está desarrollando es el manual para la aplicación de ciclovías emergentes que está elaborando la consultora Baikant City, especializada en movilidad en bicicleta. Kenia Aguirre, cofundadora de Baikant City, nos platica de ello. Hay un dato muy importante que es que más del 90% de la población mexicana no realiza sus desplazamientos en bicicleta de acuerdo con el INEGI, entonces ese es un dato muy importante porque eh, esta herramienta que mencionas que estamos desarrollando y la estamos desarrollando en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo es una guía dirigida a los gobiernos para eh, planificar e implementar estas vías temporales, no solo ciclistas, también peatonales, porque hay que decirlo también, la caminata es otra forma de desplazarnos en, durante esta contingencia, eh, digamos, provechosa, y, y la idea es generar una herramienta de fácil entendimiento que, que para ayudar a, a esas ciudades que no tienen, digamos, las capacidades técnicas tan avanzadas, instaladas, eh, que puedan generar este tipo de, de acciones en el corto plazo a hablar de, de casos a nivel mundial, pero también a nivel Latinoamérica, porque también luego pasa que, que te dicen, oye, pues es que el famoso no somos Ámsterdam o no somos Europa, ¿no? Este, entonces, van a encontrar ahí un, una serie de casos de estudio. Colombia está súper pilas con este tema. Eh, y también van a encontrar el paso a paso, digamos, desde la planificación, ¿Cómo se opera? ¿Cómo se instala? ¿En qué tienen que poner cuidado? ¿Cómo se diseña? Eh, va a haber también ahí los lineamientos de diseño. ¿Cómo se señaliza? ¿Qué, qué elementos pueden utilizar? ¿no? Básicamente, recomendaciones para que ellos puedan tomar mano de ello e implementarlas. No sabemos qué va a pasar con el futuro. Yo creo que estamos en un momento histórico, otra vez una contingencia como lo fue el sismo eh, 19S, pues nos viene a, a demostrar que la bicicleta ahí está y que hay que tomarla y que, y que esa es la herramienta que, que va a solucionar muchos de nuestros problemas. No por nada la bicicleta está relacionada con el cumplimiento de 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un papel muy importante de la sociedad civil. La sociedad civil, como siempre, se ha organizado, ha hecho propuestas en muchísimas ciudades, no solamente en Ciudad de México, en Panamá, en ciudades de Canadá, o sea, la, en, en Curitiba. O sea, la, la sociedad civil está empujando muy fuerte este tema. La sociedad civil está empujando, esté proponiendo. Eh, también hacen falta herramientas para que los gobiernos puedan implementar estas acciones. Y, y partiendo de eso, pues tener obviamente una, una visión integral, no solamente para la contingencia. Después de la contingencia, sí el regreso escalonado, pero cómo es el futuro o cómo debe ser el futuro de nuestras ciudades, que es realmente materializar por todo lo que hemos estado luchando en los últimos años. Creo que nos ha faltado hacer esa vinculación entre la movilidad en bicicleta y la economía y la salud, porque ahorita en la economía, pues ya muchas empresas van a empezar a ver cómo hacer su reparto de mercancías en eh, vehículos de propulsión humana, ¿sabes? Entonces, creo que este es el momento, este es el momento de visibilizar, pero empezar a lidiarnos con otros sectores, como lo es salud, economía, y puesto eh, yo te diría la cohesión social que se genera. Que al final las crisis siempre generan estos espacios de ayuda, o sea, no solamente, digamos, entre, entre los sectores de salud, de economía, transporte, etcétera, sino como la coordinación a nivel eh, institucional, ¿no? Como desde cómo se coordina el gobierno a nivel nacional, eh, o sea, y, y eso si lo bajas a al lugar donde uno vive, cómo te coordinas con los vecinos, ¿no? O sea, cómo, cómo ahora estamos más abiertos a ayudarnos unos a otros. Creo que tiene todo que ver con la palabra colaboración. Yo creo que no solamente es la implementación de vías ciclistas y peatonales temporales. O sea, tenemos que apostar por cursos para enseñar a andar en bicicleta. Eh, por supuesto, sistemas de bicicleta pública, ya más al a largo plazo, eh, y también por las vías recreativas, las vías recreativas que están directamente relacionadas al tema de, de la activación física y recreativa. Mientras muchas personas permanecemos a salvo dentro de nuestros hogares, otras están apenas sobreviviendo. El ente polarizador que ha sido la pandemia resaltó la desigualdad económica a nivel mundial. Algunas personas que trabajaban más de 10 horas diarias ahora hacen filas para recibir comida. Al mismo tiempo, la revista Forbes publica que las 25 personas más ricas del mundo aumentaron en 255 mil millones de dólares su riqueza durante el mes de abril. En medio de estas dos situaciones, nuevamente la organización de la gente es la que intenta mediar esta brecha. Rodando Ayuda es un ejemplo de ello. Un proyecto que está llevando despensas a trabajadoras que mandaron a descansar y se quedaron sin ingresos. Eloy González nos comparte los detalles de Rodando Ayuda. Esto parte del marco del proyecto Sostenibilidad, e Inclusión en Movimiento, que eso es cofondeado por el ITDP y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se pone un capital semilla, digamos, para que arranque esto, ¿no? Entonces ese es como un primer recurso que sí es económico. De ahí las organizaciones somos diversas. Por ejemplo, nosotros por la Democracia eh, vela por los derechos de colectivos y ellos eh, son los que justo tienen un padrón de beneficiarios que tenemos en el Proyecto 3, trabajadoras del hogar o personas que trabajan en el hogar, eh, repartidoras, personas repartidoras y personas conductoras en plataformas digitales y personas en situación de calle o sea sabemos que las despensas no son lo que resuelven problemáticas sociales pero en este momento sí se necesita esta esta ayuda inmediata no entonces nosotros por la democracia lo detecta y ellos son los principales la principal organización que se, que se relaciona con los beneficiarios. Eh, Bike and City, por ejemplo, que es una consultora en movilidad como ITDP, nos está ayudando en el proceso de comunicación. Y en general, el resto de las organizaciones están muy enfocadas en, en movilidad. Entonces, tenemos dos organizaciones que son de bici mensajeros. Está Bici Mensajeros Unidos México, o BOOM, y está CIRA Apps. Eh, entonces, ellas, estas dos organizaciones, digamos, son las que principalmente están eh, a cargo del, del, de los repartos como tal eh, también Conduce que es una eh, empresa de motos eléctricas que inició con temas de movilidad puramente y ahorita tiene una vertiente que se llama Conduce Go que, que busca justo eh, brindar servicio a negocios para envíos se suma como un repartidor más también ¿no? Y están otras dos organizaciones, DESVA que es de micromovilidad, son bicis sin anclaje eh, mecánicas y eléctricas y BUSI que son eh, vans. Y estas dos organizaciones, por ejemplo DESVA, proporciona sus vehículos y son vehículos que vamos a estar utilizando en el proceso de reparto, principalmente las bicis eléctricas. Y BUSI, eh, decimos que esto se hace a través de medios sustentables porque todas las organizaciones, digo, todos los repartos son en medios no contaminantes. El único que tiene combustión interna son las vans de BUSI, pero estas las usamos como un centro de acopio móvil. Entonces, acercamos la camioneta de BUSI con muchas despensas, es, eh, lo ponemos en un punto más cercano a los beneficiarios y de ahí salen todos los, los repartos, digamos, en los otros medios no contaminantes. Entonces, el primer paso realmente es identificar a... A qué poblaciones vas a apoyar. Primer paso, pues identificar a tus grupos que necesitan apoyo más bien. De ahí, eh, ¿dónde vas a poner el.? ¿Dónde vas a guardar los, los, las despensas, digamos? Entonces, se, se habilita un centro de acopio y eso hay protocolos. Nosotros, por la democracia, tenemos un protocolo eh, más por COVID ahorita, como para cuidar todo el tema de, de higiene y evitar contagios dentro del mismo centro de acopio. De ahí es, empieza todo este proceso de envío. Entonces, es, te digo que es en el que más queremos incidir y te platico desde cómo lo estamos eh, viendo nosotros. Primero, la parte más importante era que las personas que participen estén capacitadas. Muchos de ellos ya son expertos en bicimensajería, pero incluimos junto con Pedaliers, que es una organización de las que no había mencionado antes, una capacitación para conducción segura y para temas de COVID. Entonces hicimos una hora de capacitación obligatoria en esos temas porque aunque son expertos ya, queríamos como cuidar mucho ese proceso. De ahí nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a dividir los repartos entre los diferentes vehículos. Entonces la bici mecánica pues tiene una, una limitante en términos de distancia. Eh, idealmente es hasta 5 kilómetros como lo pusimos, pero los mismos repartidores nos dijeron puede ser hasta 10, dependiendo de las condiciones eh, del, del camino, digamos, y del peso. Eh, la bici de cargo, por ejemplo, se le pueden meter un poco más de 100 kilos. Nuestras despensas son de 40 kilos, que se puede dividir en medias despensas de 20 kilos. Al tener una bici eléctrica, si bien el peso es, sigue siendo una limitante, el repartidor no debe de cargar más de 20 kilos. Eh, un poquito menos si se puede, pero aquí en, en la despensa 20 kilos eh, acordamos que era eh, el límite, y la, pero la eléctrica te puede ayudar un poquito más en el desgaste al hacer el envío. La moto eléctrica, pues ahí realmente no, no se requiere un esfuerzo adicional. Tiene limitantes de peso también la moto misma. Lo limitamos a 40 kilos, 60 si se cuentan con algunos aditamentos. Y ya no, entonces nos pusimos de acuerdo en, en distancias, en pesos máximos, etc. Y también establecimos un costo solidario del reparto. Entonces a las personas repartidoras se les da un costo que si bien no es... Eh, no es el comercial obviamente eh, sí es algo solidario porque también buscamos pues ofrecer opciones de empleo con este proyecto y de ahí viene el cómo vamos a, a ponernos de acuerdo para repartir no entonces junto con nosotros eh, nos enviaron esta eh, su base de datos y lo que estamos realizando es como una plataforma, le queremos decir, aunque ahorita todo es muy, todo lo hacemos con programación muy in-house, o sea, no hay una interfaz para, no hay una aplicación una interfaz, pero estamos eficientando los envíos, ¿no? Entonces, eh, buscando dejar una herramienta que de manera automática, con ciertos parámetros como los que te acabo de decir de peso y distancia, eh, ¿Alguien, la, alguien más la puedo usar para decir oye, pues yo tengo necesidad de hacer estos envíos eh, esta herramienta te puede ayudar a, a eficientarlos no y bueno, al final se tiene que comprobar que la despensa le llegó a la persona beneficiaria y eso se hace hay diversas formas, nosotros lo estamos haciendo a través de una foto que se asocia a la persona beneficiaria donde aparece ella más el, eh, la despensa, digamos, y obviamente se pide permiso para, para poder tomarla y usarla. Pero queremos acabar con una herramienta o plataforma que sirva para replicar en otras emergencias para envío de apoyos de cualquier tipo. Ahorita son despensas. Y justo por eso ahorita estamos lanzando esta campaña de Rodando Ayuda porque necesitamos recursos que serían eh, principalmente para las despensas. Nuestro objetivo es dar al menos 1.000 despensas. Cada una cuesta 1.200 eh, y el costo del envío está, depende, te digo que es variable, pero está alrededor de 50, 70 pesos. Y el tema es que podemos colaborar con más organizaciones para hacer repartos de este, de este modo, ¿no? O sea, en medios sustentables y de manera eficiente. Entonces... Eh, no te puedo decir el nombre ahorita porque necesitaría su autorización, pero ya estamos viendo con una organización el repartir 580 despensas que ellos ya las tienen, ya tienen identificados los beneficiarios y esta herramienta lo que hace y este grupo de organizaciones lo que hace es eficientar ese, ese envío. Tenemos un micrositio que se llama rodandoayuda.mx y ahí se puede hacer a través de Paypal y pronto vamos a activar la campaña en donadora.mx. Entonces hoy no está ahí arriba, pero la siguiente semana ya va a aparecer. En la Ciudad de México, más del 50% usa el transporte público para ir al trabajo o a la escuela. Como medida para evitar aglomeraciones y contagios por la COVID, el gobierno de la CDMX redujo la ocupación del transporte público hasta nuevo aviso. Por el momento, el transporte está funcionando al 25% de su capacidad y la meta es que no rebase el 35% en los siguientes dos meses. Para lograrlo han decidido echar mano de la bicicleta, instalando al menos dos ciclovías emergentes a lo largo de Insurgentes y el eje 4 Sur. Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, nos compartió detalles del proyecto. Eh, tal como lo mencionó la jefa de gobierno, anunciar el plan de reapertura del pasado miércoles, eh, dentro de las líneas contempladas para la fase naranja, que es la segunda fase periodo de reapertura, se contempla la expansión de la red de cicl ciclistas con ciclovías eh, emergentes, que son complementarias a su vez a las ciclovías eh, definitivas que, que tenemos en nuestra cartera de eh, proyectos. De momento no hemos hecho el aviso eh, definitivo, pero las que estamos manejando en la actualidad eh, y con las cuales puedo ser responsable es decir que eh, son las que estaríamos eh, haciendo la primera etapa, son eh, ciclovías paralelas a Línea 1 y Línea 2 de Metrobús, es decir, por Surgentes y por S4 Sur. Eh, la extensión total todavía no, no te la puedo decir porque estamos manejando algunos detalles eh, técnicos, algunos... Eh, puntos complejos, algunas intersecciones que son medio complicadas porque no solamente hacen las ciclovías, sino además garantizar que la gente que la ocupe eh, esté segura. Las ciclovías emergentes en la mayor, la mayor parte del mundo donde se han implementado. Empiezan a implementarse cuando las ciudades eh, comienzan su proceso de reapertura. Eh, y son, procesos, son etapas en las cual el sistema de transporte público puede tener un alza de, de su afluencia que se traduzca en congestión tanto en estaciones como en las mismas unidades, ya sea buses o trenes. En la fase roja, que es la que estamos actualmente, el sistema de transporte público ha aguantado bastante bien. Tenemos una ocupación promedio de 25% respecto a una semana normal, con lo cual mm. hemos podido aplicar dosificaciones eh, adecuadas, tanto en estaciones como buses y trenes, más allá de algún hecho puntual eh, que se dé en alguna estación en alguna específica, pero en general hoy no se dan aglomeraciones. Sin embargo, si subimos de manera muy brusca la afluencia, estas aglomeraciones se pueden Elegimos eh, para partir líneas 1 y 2 de Metrobús porque son, es un sistema que es muy sensible a alzas en la demanda y porque creemos que las condiciones físicas eh, son las adecuadas. Particularmente, línea 1 de Metrobús es una línea donde se hacen muchos viajes intermedios, viajes relativamente cortos o medianos del sector servicio. Entonces, ahí vemos una, un gran potencial. De, de viajes que, que se pueden realizar en bicicleta y desahogar eh, la red de transporte público eh, nosotros como META no podemos llegar más allá del 50% de ocupación, de hecho el ideal es que fuera menos del 35% de ocupación de la red para poder mantener una sana distancia entonces eh, digamos que la, las ciclovías actúan como un soporte como una ayuda para desahogar el, la red de transporte masivo. En general, hay un monitoreo constante de toda la red. Entonces, eh, no es que vayamos a quedar cerrados a esta. En la medida que se necesiten y sea factible, estaremos abiertos a, a hacer modificaciones o a introducir nuevas eh, ciclovías temporales. Sí estamos planteando que sean ciclovías que, que requieran poco personal técnico en calle. Que, que tengan una buena separación, un buen confinamiento con elementos sólidos, con dovelas, en fin que, que no requieran tanta vigilancia y que puedan permanecer todo el día no que tengamos que andar montando y desmontando todos los días porque eso es muy intensivo en gente eh, en la medida posible estamos tratando de hacer un confinamiento que efectivamente dé protección a, a, a los usuarios que, que dé seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que Apostamos a que sea ocupado por personas que no ocupan regularmente la bicicleta. El éxito se medita en el, atrio, en el atractivo que ofrece al que no es ciclista habitual. Se podría esperar que, que haya un gran auge en ciclismo porque, de hecho, hay muy poco tráfico. Eh, las condiciones hoy son buenas para pedalear si hacemos una buena infraestructura que sea complementaria insisto, a la infraestructura ya existente, la que estamos construyendo. Entonces, las condiciones van a ser atractivas. Creo que acá tenemos que ofrecer un paquete completo que, que demuestre y que haga fácil eh, la adopción de la bicicleta para traslado diario. Eh, en este momento cuesta mucho hablar de presupuestos porque la ciudad y el país van a enfrentar una crisis económica bastante fuerte derivada de, de esta emergencia. Entonces la mayor parte de los recursos están... Eh, derivando hacia eh, bueno, COVID, pero también hay que pensar una cosa, eh, la red de transporte público va a estar muy dañada financieramente el, el, el, el, se nos está planteando una cosa única es que tenemos que forzar a que la gente no ocupe transporte público todo lo contrario a lo que hemos hecho históricamente y eso de forzar a, la, a que no se ocupe transporte público significa que ese transporte público tiene un serio problema de financiamiento hoy y lo va a tener mañana entonces, eh, vamos a tener que ser muy cuidadosos en cómo invertimos el dinero, porque claramente tenemos que mantenerlo la operación de transporte público. Lo bueno, y acá siempre digo esto, lo bueno es que la infraestructura ciclista es barata, es rápida de hacer. Entonces, eh, el compromiso está y se sigue manteniendo de tener al menos que la ciudad llegue a 600 kilómetros de ciclovía de aquí al año 2024. Ese, ese compromiso no se ha cambiado. Si tenemos más para hacer más y a mí, ah, bueno. Eh, sería en realidad pero hoy no me puedo comprometer precisamente porque vamos a tener que pensar muy bien cómo asignamos cada peso el próximo año y, y acá hay una cosa muy importante la, la política que sigamos a partir de COVID va a tener que estar sí o sí destinada a fortalecer e incentivar modos sustentables porque sí hay un riesgo en todas las ciudades no solamente las ciudades de México de que haya una migración hacia modos privados motorizados, precisamente porque sí ofrecen aislamiento, un aislamiento que no, no te ofrece el transporte público, con el agravante de que eh, esa migración puede hacerse hacia modelos baratos, por lo tanto, altamente contaminantes. Y particularmente, si hay un temor de que pueda puede haber una migración muy grande hacia motos. Entonces, por eso también tenemos que reforzar un poco el. el, el en otro sector, que podríamos llamar modos sustentables, teniendo en cuenta y en consideración que las condiciones van a ser peores que nunca, dado el crónico de financiamiento que va a haber por la baja de demanda. Sí, sería lo que también ha demostrado la, esta crisis eh, eh, ha rescatado la validez de la financiación a corto plazo. Eh, eh, las ciudades eh, han, han estado forzadas a tener que tener una gran capacidad de respuesta rápida no hay mucho tiempo, no hay tiempo para hacer estudios, no hay tiempo para, para, para andar en, en grandes propuestas a largo plazo. Tenemos que pensar en lo que pasa mañana. Y hay muchas ideas que a veces eh, parecían buenas, dos días después están absolutamente obsoletas. Sí, entonces, eh, nos ha, de alguna manera nos ha pillado eh, con la necesidad constante de tener que andar respondiendo a, a condiciones que van cambiando muy rápidamente hay que entender que medidas de, de fomento uso de la bicicleta o por ejemplo ciclovía emergente son una medida más dentro de un paquete que es mucho más grande y que es multisectorial no se puede esperar que una ciclovía emergente haya entrado eso tiene que ir apoyado por otras Y es, es lo que estamos trabajando y por ejemplo el tema de incrementar horarios escalonados en la instituciones para gestionar la demanda. Es una cosa súper importante tener medidas que consoliden el teletrabajo que se ha dado. Creo que si hay algo muy positivo que puede quedar esta emergencia es la consolidación del teletrabajo. Y si nosotros cuidamos un pequeño porcentaje de, la, de, de, de, las, de las actividades que estamos haciendo a distancia se si mantienen en largo caso. Vamos a tener una ciudad con mucho menos congestión y por lo tanto más limpia, más agradable. Creo que esas son Enseñanza que han quedado, se demuestran que la solución va por muchos lados, no por una sola, sola iniciativa. El Estado de Salud de México es tan crítico que tenemos 2% más de probabilidades de morir por COVID-19 por las condiciones de nuestra población. Las tres principales causas de comorbilidad por la COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud, son, en primer lugar, hipertensión arterial. En segundo, diabetes y en tercer lugar, la obesidad. El 80% de la población en México padece hipertensión. 50.000 mueren al año según el Instituto Mexicano del Seguro Social. La actividad física es una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para combatir estas tres enfermedades obesidad, diabetes e hipertensión. Por ello alertó a la población mundial a moverse en bicicleta o caminar. Algunos dirán que su trabajo no queda a la vuelta de su casa, y tienen razón, hay un sinfín de cosas que se han hecho mal, una de ellas es la expansión de las ciudades. Entre más extensa es una ciudad, peor su calidad de vida. Quizás sea, bueno no quizás, es el momento de parar la expansión de las ciudades. Y si ya se tiene ese problema, hay que fortalecer el binomio más sostenible que existe para estas ciudades expandidas, bicicleta más transporte público. Es un excelente momento para ponerlo en marcha, estamos bajo amenaza de tener recaídas por contagio, podemos dejar de ser una población enferma, no hay tiempo, es el momento de cambiar la forma de movernos y de hacer de las ciudades lugares salubres y no manchas grises y enfermas.